El mundo del trabajo está cambiando y nunca volverá a ser el mismo. El viejo modelo mientras el cual usted cambia 40 años de su tiempo, talento y devoción singular a una compañía o profesión ha cambiado. De un ingreso seguro e inconstante crecimiento, recono reconocimiento de sus pares y lealtad de su empleador ha sido destruido y ya no será rearmado. Esto es un fragmento del libro de Charles King, de los nuevos profesionales. Y este libro, pues, llegó a mis manos hace más o menos unos 5, unos tres años, cuatro años. Y lo leí y me impresionó y me cambió la vida. Me cambió la forma de ver los negocios. Así es que te doy la bienvenida al segundo Hangout de qué es ingreso cibernético. Eh, del cual vamos a hablar, pues, todo lo que tiene que ver con el tema de ingreso cibernético. Gaby, muy buenas noches y bienvenida. Hola, José, muy buenas noches y buenas noches a todos los que nos, nos ven y nos acompañan en este espacio. Y en esta ocasión vamos a hablar lo que es el sistema de ingreso seguro. Este sistema lo creamos para pues, apoyarnos y desarrollar el negocio de ingreso cibernético. Pero antes quería hablarte un poco sobre la frase que nos acaba de compartir José, es bastante profunda y bastante real, ya que en este momento la competencia es lo que, pues, está allá afuera. Uno sale de, pues, de estudiar con mucha ilusión y va a buscar trabajo, ¿y qué es lo que pasa? Pues, no encuentra uno trabajo, los jóvenes, porque o les piden experiencia, y, este, entonces, pues, no tienen experiencia y no los contratan, o los contratan, pero, pues, les pagan unos sueldos muy, muy mínimos, entonces, pues, pues eh, no se pueden mantener con esa cantidad de dinero que les pagan. Entonces, es muy importante tener pues, conciencia de que ya con el empleo solamente no es posible vivir, o más bien sobrevivir, hay que buscar fuentes de ingresos extras, porque si nada más tienes una sola fuente de ingreso, pues, eh, quizás en este momento, pues, estés bien, pero por medio de la, por, bueno, por cuestiones de la competencia, ¿qué tal que, bueno, no, no, Dios no quiera que pierdas tu empleo y después qué sucede? Entonces, hay que tener conciencia de que hay que buscar una segunda fuente de empleo para, bueno, más bien de ingresos, para poder tener una buena calidad de vida y, bueno, poder pagar todos los servicios de la casa, para los hijos, pues, también para la rec recreación, que es parte, pues, importante de la vida. Así es que es muy importante, pues, tener esta conciencia para poder emprender y tener una segunda fuente. Así es que, pues, no nada más hay que confiarnos con nuestro empleo actual. Y, bueno, regresando al tema de este Hangout, eh, es... Para, bueno, para qué es el ingreso, ingreso ciber, eh, seguro por qué lo creamos y pues para qué cómo te va a ayudar. Entonces, lo primero que vamos a ver es una plataforma, es un sistema que creamos José y yo para apalancarnos y trabajar en equipo. Esto es para, eh, en este sistema, lo, mientras tú estás aprendiendo, todo tu equipo va a estar también aprendiendo. Entonces, tú no te, puede, eh, no te vas a distraer, eh, digamos, para enseñar a los demás entonces tú tienes, tú estás aprendiendo y no te distraes y tu equipo también está aprendiendo. Entonces en esta, de esta forma pues duplicamos el pues el trabajo y el esfuerzo se minimiza y entonces tenemos eh, mayor éxito. Bueno, algo muy importante que nos acaba de hablar Gaby. Gaby es graduada. ¿Qué carrera es graduada, Gaby? Eh, artes visuales. Artes visuales. ¿Cuánto hace que te, te graduaste? Pues ya tiene como cerca de 11 años, 10, 10, 11 años. ¿Has trabajado? Sí, claro. Sí, sí, he tenido varios empleos y realmente pues sí me ha gustado, pero bueno, unos más que otros, pero lo que pasa es que no te pagan lo suficiente y no puedes realmente pues subsistir con ese, con ese salario. Y Gaby también habla inglés. Pero la paga que tenía era muy poca y por eso tomó la decisión de emprender Hoy en día, porque uno dice, bueno, yo me puedo buscar dos, tres trabajos, pero, pero ¿cuántas horas puedes trabajar al día? No, no son muchas. Uno puede trabajar, no sé, máximo, póngale 14 horas, que tenga dos empleos o trabaje 16 horas, pero no puedes hacer más. Necesita apalancarte con un sistema, necesita apalancarte con un sistema de negocios para generar un negocio extra. Porque es que el dinero que hoy en día uno gana en un empleo con la carrera, no es mucho, te alcanza para sobrevivir, como para respirar, porque para eso es que uno le pagan hoy en día, porque la inflación cada vez es mucho más alta, el dinero no, al, no alcanza tanto, el, el sueldo, el dinero no alcanza es porque el sueldo no sube igual que la inflación, que los impuestos, cada vez tenemos más impuestos, hay, hay más gastos, y no era igual como se vivía hace muchos años, porque hace muchos años, pues de pronto uno no tenía el recibo del cable, de pronto, ya había otros recibos que, que no llegaban tan costosos porque no, eran, no era tan alto el precio de estos servicios. Eh, no tenía de pronto internet. De pronto, el celular no se usaba hace muchos años. En 1990, pues no había celular y los gastos eras menos. Pero hoy en día tienes que tener otras fuentes de ingreso y eso es lo que te vamos a ofrecer con este sistema de ingreso seguro. Hoy vamos a hablar todo lo que es ingreso seguro. Ayer hablamos en el Hangout de ayer y si también lo puedes buscar, lo puedes ver. El Hangout de ayer hablamos lo que fue todo lo que fue el sistema de ingresos cibernético, que ingresos cibernético nos da un sistema de negocio ya completo, un sistema con productos donde nos hacen la contabilidad, donde nos hace absolutamente todo. Es el vehículo. Ingreso seguro es el sistema. Es muy importante tener un sistema para iniciar un negocio porque te vas a apalancar con él. Cualquier empresa, cualquier negocio que encontramos allá afuera, que hoy en día son empresas grandes, que facturan miles y miles de millones de dólares, son empresas que tienen un sistema. Si tú ves Facebook, Facebook es una empresa que tiene un sistema, inclusive también usan autorrespondedores, usan todo lo que es herramientas de Internet, se comunican con las personas. Es una empresa totalmente diferente que está en la web, su local está en la web, tiene sus oficinas físicas, igual que Ingreso Cibernético, tiene sus oficinas físicas aquí en Colombia y creo que también tiene una oficina en Estados Unidos, pero... Pasa exactamente lo mismo, dónde está el local, dónde está la infraestructura en internet y es una ventaja enorme que era lo que estamos hablando ayer. Ahora, todo este sistema de ingreso seguro lo vas a encontrar en internet, vas a poder acceder a cualquier momento, a cualquier hora. Quiere decir que si tú estás trabajando, puedes emprender este negocio porque digamos que tú entres después de medio día a trabajar, tienes la mañana para que configure tu sistema y en el momento que tú te vas a trabajar, este sistema va a trabajar por ti. ¿Qué pasa si te ingresa alguien al negocio? Tú no tienes que irlo a contactar, a hablar, bueno, puedes hacer la amistad con él porque es miembro de tu equipo, pero el sistema va a comenzar a entrenarlo inmediatamente, le va a decir qué tiene que hacer, cómo va a compartir el negocio, cómo va a crear sus sistemas, todo esto paso a paso. Así es que también algo importante de tener el sistema de ingresos seguro es que mientras tú estás aprendiendo, Mientras te estás entrenando porque vas a empezar desde cero. tiene la oportunidad que si no sabes enviar un correo, es impresionante el sistema. Ahorita Gaby nos va a compartir pantalla y nos va a presentar un poco lo que es la plataforma de ingreso seguro adentro. Y es que si tú no sabes ni siquiera abrir una cuenta de Skype, te vamos a enseñar a abrir una cuenta de Skype. Si no sabes qué es un canal en YouTube o cómo abrir una cuenta en Gmail, desde eso te vamos a enseñar desde lo más complejo hasta lo más avanzado. Vas a tener la oportunidad de montar un sitio web. Algo importante que está en este sistema es eso. Porque no te vamos a mentir. Que si vas a hacer dinero en internet y te vamos a decir, comparte este enlace ya que en las redes sociales que vas a ganar dinero. Eso es mentira. Ahí te, ahí te vamos a mentir. Si alguien te dice eso, te está mintiendo. Porque no es tan así. Hay que tener sitio, hay que hacer una posición orgánica. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de lo que está compuesto el sistema para que te des cuenta cómo podemos trabajar. Y ya te digo que es, que es posicionarse orgánicamente. Nuestro sistema puede trabajar con la lista que tú tienes, porque tiene amigos, tiene familiares y cuando uno tiene un sistema bueno, un sistema legal, un sistema de negocio que está arrancando una idea nueva para implementar en toda Latinoamérica o en más de 120 países que está en grado cibernético y si uno quiere entrar a otros países lo puede hacer porque el internet no tiene barreras, internet no te pide pasaportes, internet va por el mundo entero. Y te voy a poner un ejemplo de cuál tú puedes hacer relaciones en internet y puedes trabajar firmemente en internet. Mira, con Gabriela nos conocemos hace más o menos aproximadamente dos años casi. Nos encontramos trabajando otros negocios, otras cosas en internet y nos asociamos. Pero físicamente no nos conocemos, pero somos muy buenos amigos Creamos todo este sistema sin hacer una reunión física, todo por Internet. Ahora te pregunto, ¿tú crees que te podemos ayudar a construir un negocio en Internet? Te vamos a ayudar, porque hemos creado esta plataforma ingresoseguro.net. También tenemos otra plataforma online que se llama ingresoseguro.academy, donde le enseñamos a las personas cómo iniciar sus negocios, si, tiene, si, tiene, si quiere tener un sitio web para su negocio, digamos que tiene, no sé, un negocio de juguetes y lo quiere promocionar, o tienes un consultorio médico y lo quieres promocionar y quieres tener un sitio web. Todo eso lo enseñamos en esa academia, cómo hacer marketing y diferentes cosas más. Eso lo hemos creado todo sin tener una relación física. Exactamente, sin tener ninguna reunión física. Exactamente, te vamos a ayudar a ti. Algo de las ventajas que tiene internet es que si tú estás en Estados Unidos, nosotros con todas estas herramientas nos apalancamos y podemos ayudarte. Otro otro, otra parte importante es que si a las 12 de la noche tú quieres entrar a entrenarte, lo puedes hacer. Pero algo muy importante es que mientras tú aprendes, todo tu equipo pues, también se está entrenando y está aprendiendo. Y eso es importante, tener un sistema porque nos podemos apalancar con él. Esa es la ventaja de tener un sistema. Gaby, ahora sí, compártenos un poco de pantalla. Eh, preséntanos cómo está compuesto el sistema de ingreso seguro, cómo vamos a trabajar con la gente, ¿Qué, ¿Qué es tan importante paso a paso lo que vamos a hacer ahí? Vamos a darle un pantallazo para que se dé cuenta que no te estamos mintiendo, que lo que te vamos a dar ya lo tenemos. No es que vamos a crear hasta ahorita. Antes de iniciar este negocio, nos escribimos eh, Primero averiguamos todo, parte legal, si pagan, si no pagan, oficinas. Hicimos toda la investigación que teníamos que hacer. Miramos si el sistema funcionaba. ¿Qué pasaba con este negocio de dos a cuatro años, a cinco años, si la empresa iba a estar o no iba a estar? Es una empresa que ya lleva eh, ingresos cibernético, que lleva ya cuatro años en el mercado. Hablamos con Juan Carlos Olaya que es el presidente. Hemos hecho todo lo que toca hacer durante más de un año que hemos estado escrito sin invitar a las personas, sino creando todo el sistema basado en toda la experiencia que teníamos atrás de Internet. Así es que lo que te vamos a dar no es algo que vamos a crear ya, sino que ya está ahí. Nosotros te estamos invitando a que inicies un negocio propio, no es que te, te vamos a invitar, escríbete acá y mañana nos vas a encontrar aquí porque eso es lo que pasa mucho en Internet. A Gabriela y a mí nos pasó mucho que entramos unas cosas en Internet y después no aparecía, no nos ayudaba y uno queda abandonado. Por eso es importante tener este sistema. Y nosotros hemos creado este sistema para quedarnos, para ayudarte paso a paso. Esta plataforma de ingreso seguro cuesta mantenerla. Y el sistema de ingreso seguro para impulsar todo el negocio y ingreso cibernético es gratuita. No te vamos a cobrar. No importa con qué franquicia tú vayas a entrar. No importa si entras con 25 dólares, con 3 mil dólares. Te vamos a dar exactamente la misma información. Y en los siguiente podcast, que es mañana jueves, 14 de enero del año 2016 vamos a ver lo que es los productos y servicios de ingreso cibernético y el viernes vamos a ver un poco lo que es el plan de pago, las ventajas y todo. Ahora sí, Gaby, te dejo la pantalla para que nos comparte un poco de cómo está compuesto el sistema. Sí, claro que sí. Vamos a compartir pantalla rápido. Listo. ¿Ahí ven mi pantalla, José? Sí, perfecto. Perfecto, miren, aquí, bueno, ya estamos dentro de la plataforma de ingreso seguro. Aquí es la primera zona donde vas a llegar cuando entras, es la bienvenida. Tiene, bueno, aquí en este video te explicamos qué es lo que tienes que hacer y eh, de qué consta esta plataforma. Y aquí tenemos los pasos o, digamos, las etapas que estábamos comentando. La primera la llamamos enfoque, es el enfoque eh, a tu lista. Eh, en donde te vamos a mostrar eh, cómo invitar a tus eh, contactos, pero no de una forma tradicional, sino de una forma innovadora, sin estar persiguiendo a nadie, una forma sencilla para que pues, todo mundo se anime a hacerlo. Luego, en segundo lugar, tenemos la etapa o la faceta del tráfico orgánico, es lo que hablaba José hace un momento, eso es bastante importante. El tráfico orgánico es el posicionamiento natural o en orden que se va dando dentro de, puede ser, todos los navegadores como son Yahoo, Bing, Google y también, por ejemplo, dentro de YouTube y, y futuro, en un futuro también en Facebook. Entonces, ese posicionamiento natural gratuito, es aquí es donde lo vamos a aprender. Y, por último, tenemos la tercera etapa o el tercer este la tercera faceta, que es el tráfico pago, que pues real, realmente es la publicidad. ¿Publicidad dónde? En las redes sociales, en diferentes plataformas, en, eh, por ejemplo, navegadores como pueden ser Bing o Google. Vamos a ver cuáles son las campañas que hay en cada una de ellas y eh, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras. Y vamos a escoger las que más nos funcionen, para poder eh, pues, posicionar nuestro negocio frente a la persona indicada y así poder crecer esta plataforma y crecer este equipo. Entonces, de esta manera lo vamos a trabajar. Todas son opcionales eh, o, y, o todas este, las podemos practicar al mismo tiempo, pero pues es lo más recomendable eh, hacer todo a la vez. Primero el enfoque con tu lista, Después vamos a pasar a crear el, el tráfico orgánico, el tráfico gratuito, y después pasamos a lo que es el tráfico pago, que es la publicidad. Y después aquí arriba tenemos este menú, aquí es donde encontramos la Universidad del Éxito, es la UE, en, esta, en este lugar vamos, vamos a entrar, tenemos contenido, contenido nuestro, contenido de otras personas, y es donde te vas a educar, donde vamos a cambiar el chip de la mentalidad para poder eh, pues, emprender de, pues, de una forma exitosa, porque si lo hacemos nada más aprendiendo lo puro técnico, pues si llega un momento que hay un problema, algún obstáculo, si no tenemos una mentalidad fuerte, pues nos vamos a rajar y no vamos a continuar. Así es que tenemos que tener una mentalidad de perseverancia, de tenacidad, y con esto lo vamos a lograr, con esta información tenemos desde videos, audios, Libros, también vamos a estar leyendo que es muy importante porque leyendo un libro te cambia la mentalidad. Así es que esto es lo que vamos a ver en la Universidad de Éxito. Aquí también vamos a tener una serie de entrenamientos, eh, los entrenamientos totales de todos y también eh, de diferentes tipos. Y aquí vamos a tener los, oh, bueno, tenemos los horarios de los eventos, eventos como estos o eh, eventos de ingreso cibernético. Y vamos a estar ahí colocando los eventos que hay, tanto del sistema de ingreso seguro como de ingreso cibernético. Aquí tenemos la zona de tutoriales. Aquí te voy a presentar, tenemos gran cantidad de tutoriales, vamos a ir subiendo información también, como vayamos, este, pues, así analizando y viendo la necesidad de subir más información. Como puedes ver, ya tenemos gran cantidad. Eh, son tutoriales de, por ejemplo, abrir tu cuenta en Facebook, en Gmail, abrir tu cuenta en Evox, en Twitter, adquirir tu hosting, Amazon, bueno, diferentes temas que nos puedan ayudar para desarrollar con éxito nuestro negocio. Y a continuación tenemos la sección de recursos. Podría ser algo parecido, pero los recursos... Por ejemplo, son los banners. Hay una herramienta que se llama Canva, que bueno, es para hacer banners. No te voy a explicar todo exactamente, pero para que te vayas dando una idea, aquí tenemos el área de descargas. Aquí en esta sección se va a descargar material que nosotros vamos a estar subiendo para que lo puedas utilizar y apalancarte de él y poder promocionar el negocio como se ve. También tenemos Fever, Game 2, que es una herramienta de dibujo, Honey, que es también una extensión para encontrar cupones, Pixabay, es una, un sitio para encontrar imágenes libres de derechos de autor. Como puedes ver, vamos a ir añadiendo eh, también recursos, como los vayamos encontrando y como los vayamos necesitando, pero esto es lo que tenemos, es bastante amplio, tenemos ya una gran cantidad de información. Lista para que tú nada más la consumas y empieces a, pues, a estudiar. Y el mismo sistema, como estábamos diciendo, este mismo sistema va también a entrenar a tu equipo. Entonces, mientras tú te entrenas, tu equipo también se entrena y no te distraes. Y todos podemos trabajar armoniosamente en sintonía y sincronizados. Y como decía José... Así, si quieres, te levantas a las 3 de la mañana y te da insomnio y te pones a estudiar, pues lo puedes hacer, ya que esta plataforma está en línea, pues las 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Así es que, bueno, esto es lo que es ingresoseguro.net y está hecha, pensada en las personas que quieran tener un negocio propio en internet y que aprendan lo que es tener un negocio, no nada más estar compartiendo videos o enlaces o fotos, sino trabajar desde las entrañas, desde abajo, aprender cómo se hace para poder hacerlo con éxito y pues tener resultados, que es lo que estamos buscando todos. A ver, vamos a regresar. Bueno, Listo. Este, este sistema está compuesto para desarrollar habilidades, pero algo muy importante, no te vamos a la información de sobra, te vamos a dar la información que tú necesitas específicamente para desarrollar el negocio de ingreso cibernético. Porque los productos, como lo vamos a ver mañana, lo que son los productos de ingresos cibernéticos, los puedes usar para impulsar cualquier otro negocio y para eso hemos creado también otra plataforma donde te enseñamos, pues, cómo puedes promocionar cualquier otro negocio y cualquier otras cosas. Pero esta plataforma de ingreso seguro te da la información específica de lo que tú necesitas. Si necesitas, no sé, una cuenta en Google, vas a tener que abrirla. Ya, eso es algo específico. Si, si vamos a trabajar con, no sé, con Facebook, eso ya es algo específico y algo importante que está vida por estos tres pasos. Esos tres pasos son básicos, como Gavin nos acaba de contar. Podemos trabajar con lo que es la lista de contactos, pero cuando hablamos de la lista de contactos, no es que vas a poner una cita en la casa de la otra persona y le vas a explicar. Te vamos a dar un embudo, una serie de videos, un embudo de marketing ya personalizado, que tú mismo lo puedes crear con tu nombre, con tus cosas. Todo exclusivamente para ti personalizado. Para que lo compartas, te vamos a enseñar cómo compartirlo por WhatsApp, por Skype, por, por Facebook, por un correo, te vamos a dar la información, los correos, todo lo que tú necesitas para que esa lista que si tú tienes una lista de 100 personas la contacte en tres días, ya sin, sin la necesidad de ir allá, si tiene una persona que vive en Estados Unidos y tú ves tú vives en Perú, la puedes contactar, le puedes presentar toda la idea y puede trabajar con ellas, porque esta es la ventaja de internet. Pero una de las cosas que también nos desarrolla el sistema, como vimos, tenemos una UE, que es información también de algunos de nosotros, otros son libros, otros son personas ya con éxito, con liderazgo, que, maneja, que son, tienen una especialidad en diferentes eh, áreas, como liderazgo, trabajar en equipo, todas estas cosas. Y esa información que ya está gratuita en internet y la hemos organizado en un solo sitio, y es algo importante que te sirve para trabajar lo que es la mí porque en este negocio de Internet tenemos que desarrollar habilidades. Habilidades de liderazgo, habilidades de aprender a hacer un sitio web, habilidades de manejar bien las redes sociales, de comunicarte con otras personas por medio de la Internet, habilidades de, de manipular una imagen, que es manipular una imagen que le puedas quitarnos sé, el fondo y pegarles en un sitio, de habilidades de desarrollar un banner, habilidades de hacer tráfico web, que es el... Entonces, tráfico gratuito que hacemos al compartir, enlaces, habilidades de aprender a hacer tráfico pago, que es toda esa publicidad que uno paga para conseguir otros prospectos, porque... Con este negocio le puede llegar, con este sistema le puede llegar a todas las personas que están de habla hispana y personas que están buscando cómo hacer negocio en Internet, cómo generar ingresos en Internet. Y te vamos a enseñar cómo poner estos videos al frente de esas personas. Y son todas las habilidades que tienes que desarrollar. Si tú vas a hacer un negocio en Internet, si de pronto has entrado a cualquier cosa en Internet y te has dado cuenta que te dicen, comparte este enlace y ya, y no has ganado dinero. O de pronto, invita un par de personas, gana. Pero no puedes seguir escalando ese sistema. Lo importante de este sistema es que tú puedes ir escalando tu negocio. Puedes construir un negocio si te mantienes. Porque no te voy a decir que llegas aquí 15 días y tienes una red grande y ya te hiciste millonario o millonaria. Eso es mentira. Eso no se hace la noche a la mañana. Fíjate en esto. ¿Cuánto dura una carrera? Dura más o menos 5 años. Y uno sale a buscar un empleo y a empezar a ganar el mínimo. ¿Y qué te dice? Vas a aprender. Por eso te vamos a pagar poquito. El salario mínimo es como para que uno le alcance como para comer y seguir respirando. O te pagan un poquito más. Pero ¿por qué no te pagan más? ¿Por qué le dicen a uno que no le pagan más? Porque, dice, estás aprendiendo. Y son cinco años. Y si cuenta todos los años que lleva de colegio, entonces se la pasa toda la vida uno aprendiendo. ¿Qué ventajas tiene con este sistema? Que si te enfocas un año o dos años, Dependiendo del lugar que tú estés, vas a aprender un montón de cosas. No importa si no tienes nada de conocimiento. Si no sabes ni qué es un correo electrónico, te vamos a enseñar. Pero vas a hacer una carrera en la nueva economía. va a ser una carrera en Internet. Porque este negocio no se construye con dinero, sino que se construye con información. Por eso, aquí estamos a la, dar la información para que desarrolle las habilidades que tú necesitas para crear tu propio negocio en internet y eso es lo que está compuesto todo este sistema. Así es que estamos llegando ya al final de este Hangout del día de hoy. Hoy estamos a miércoles 13 de... 13, ¿cierto Gaby? De enero. <ríe> no se pasa. A mí me, me encanta hacer este negocio que yo no me doy cuenta si estoy en viernes, si estoy en sábado, porque me encanta. Me encanta hacer esto. Me encanta estar grabando. Eh, te, inclusive te voy a dejar un ejercicio. Pon tu, tu celular. Grábate un video, un tema que manejen y te vas a dar cuenta que eso es una adrenalina total. Eso te emociona. Y si, y si lo haces con un sentido para construir un sueño, porque cuando uno le gusta algo, cuando uno se apasiona en algo, es porque le encuentra sentido. Cuando tú le encuentras sentido a algo, si, si has estudiado una carrera, es porque pronto te gustaba algún tema y le encontró sentido. Si uno no la termina es porque no le encontró sentido a lo que está haciendo. Pero cuando tú le encuentras sentido a lo que estás haciendo, ya, eso te emociona. Eso hace que crezca, eso hace que aprendas. No, no ven ni los obstáculos. Así es que si tú inicias y de pronto comienzas a grabar un video y te das cuenta de la adrenalina que eso. La primera vez que yo me paré al frente de esta cámara duré horas y solo saludaba, no podía hablar. Tú dirás, uy, es que ahorita hablas y hace todo. Eso no lo podía hacer. Eso no lo podía hacer hace años. Pero todas las habilidades uno las puede desarrollar. Hace años yo no sabía que era Internet, hace muchos años no sabía manejar un computador ni que era un sitio web, pero hoy en día lo sé. ¿Por qué? O Gabriela le pasó igual. ¿Por qué? porque desarrollamos esa habilidad, tú también la puedes desarrollar y te va a quedar mucho más fácil. Nosotros la aprendimos a punta de golpes, pagando curso en un lado, haciendo una cosa, vendiendo un producto por allí, eh, diseñando una página, aprendiendo a manejar las redes sociales. Todo fue un tema y fue de años, pero todo esto lo hemos comprimido en un solo sitio para que te puedas apalancar. Así es que es muy importante porque esto te va a ayudar paso a paso a construir lo que es tu negocio y a adquirir las habilidades que necesitas para que en esta economía del Internet, puedas crear un negocio propio, porque si tú ves allá afuera, Internet es un motor económico muy potente, muy potente. ¿Cuántas empresas ganan millones ahí? Tienen un sitio web y no vale igual. Montar una infraestructura en Internet no es igual montar una infraestructura afuera. Trate de montar una cadena de... pongamos de supermercados. ¿Cuánto cuesta? 15 supermercados. Cuesta mucho. Aquí puedes montar 15 sitios y no te cuesta todo ese dinero y puedes ganar mucho más si haces el marketing correcto. Así es que, bueno, ya hemos llegado al final, lo hemos pasado un poquito. Gaby, nos vemos mañana, jueves, con lo que son los productos de ingresos cibernéticos, Vamos a presentar todo lo que son estos productos. Así es que, bueno, muy buenas noches y chao, chao. Muy buenas noches, nos vemos, José, hasta mañana. Bye, bye. Chao, chao.